Hola a todos, buenos días y quiero contarles que hoy es el último show, son los dos últimos shows de la gira en Frankfurt, de la gira europea, estamos todos con mucha nostalgia, feliz porque todo salió increíble, pero al mismo tiempo siempre te da nostalgia después de haber compartido tres meses y convivir con todos y que se haya formado un tan lindo grupo, separarte y bueno, obviamente dejar de hacer los shows por un tiempo que, que es lo que más feliz me hace y bueno. Pero, pero feliz porque todo salió increíble, tal cual, más más de lo que soñé. ¿Y esos tres y, que te Es un comienzo ¿Qué? del peinado que voy a hacer, que voy a usar en mis últimos dos shows. A ver, darte vuelta. Que <risa> en ciertas partes parece como pelada. Acabamos de arribar al estadio de Frankfurt, en donde hacemos las últimas dos funciones del show. Y bueno, ahora vamos a empezar a producir. Sí. Últimas dos funciones. No. Este último show nos sentimos obviamente muy felices, emocionados, con ganas de salir al escenario y darle a claro. todos. La canción que más me gusta interpretar y favorita para escuchar también es Great Escape la mía para mí es Great Escape para mí también estamos muy tristes porque es el último show creo que nuestro baile favorito es audio en general It's been such an amazing couple of months and I've had the best time working with everyone and it's such a great team, I'm really sad. Every show is different and the crowds have been amazing. Emotional fans. All of them were, were really, really great. Último show de la gira europea, último, último, con mucha alegría de darlo todo. Ahora arriba del escenario, seguramente me vaya a emocionar, pero bueno, una emoción de felicidad. Gracias a todos, gracias. Hicieron que esta gira sea lo mejor que me pasó en la vida, nunca me voy a olvidar. De, de todo lo que viví estos dos meses con todos ustedes gracias de verdad por el esfuerzo por el trabajo por las horas sin dormir por todo son lo mejor y aprendí, crecí mucho con todos ustedes y que Dios los bendiga y bueno, a disfrutar esta última función como nos merecemos felices cantando, disfrutando de este último show. ¿Está bien? Sí, tú te vas. fue algo único en mi vida y este es el final de, de un gran comienzo.